Se dice que nuevo años nueva vida, con muchas idas y venidas que se me van cuando te miro cada día. Lo bonito que es vivirlo aquí contigo, arroparme con tu abrigo y cortarte con un beso eso. sonrisa reflejada en tu cara al cantarte cada mañana cada hora de la tarde y madrugada Y siento que no existe un mal momento si me ofreces sitio en tu pecho para refugiarme Y recuerdo esa noche tan nerviosa y la primera en nuestra historia Esa luz que a mí me guía Oscureciendo pesadillas Ofreciéndome lo bueno de vivir Y quiero que nunca acabe ese momento Cuando te miro muero por dentro Cuando me abrazas en el invierno Y yo me pierdo Y siento que no existe un mal momento Si me ofreces y Esa noche tan nerviosa y la primera en nuestra historia. Si me ofreces tanto te en tu pecho bye.